Hola mis curlis buenas tardes, buenos días, buenas noches eh, para todas las que me veis. Porque, bueno, el otro día estoy mirando mi registro de divisiones, sobre todo en la que es en la página de curlymag.org. Y es que me ven hasta, bueno, estoy mirando Japón, Corea, Malasia. Bueno, yo estoy sorprendidísima. China, eh, ¿qué más también? Eh, me ven también una región de Rusia que ahora mismo no acuerdo. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, es una zona. <risa> ya a ver, que me disculpen, que voy a apuntarme las, las zonas donde me veis. Eh, también habéis visto, visto en Panamá, en Guatemala, me ven en Costa Rica, me van a, me ven hasta en Missouri, que dije, madre mía, Missouri. Vale, pues bueno, ya me irá acordando más y donde me ven. Así, Ghana también estoy. Hola, gente de Ghana. Muy bien. Ah, gente de Guinea Ecuatorial. <risa> Paisanas, muchas gracias. <risa> Y nada, pues para que me vean ahí también, que bueno, que, que para que sepan que yo también me acuerdo de ellas y tal, ¿no? Malaveñas. Bueno, eh, pues nada, una vez dicho esto, y saludado a todo el mundo. Ya sabes que estoy en el momento de hacer reviews de los productos que ya anuncié en Instagram porque eh, cuando empezó el año nuevo y adquirí nuevos productos porque tengo que deshacerme de muchos y... Eh, quería hablar de estos productos, pero no quería hacerlo eh, de una forma rápida, sino que realmente quería utilizarlos para poder deciros la verdad sobre el producto Puntualización, ninguna de las marcas me paga por hacer estos reviews, esto es muy importante que yo lo diga, ¿vale? Eh, y yo lo hago porque quiero que ustedes estén súper monas, súper lindas y cuidan mucho, ¿vale? Pero, que si alguien quiere que yo, la, o sea, que le patrocine algo, yo también estoy aquí para eso, ¿ok? Que, esté, que vaya a mi página, curinmami.regel, contacte conmigo con lo que es en Instagram, ¿ok? Pues vamos a empezar. Y vamos a hablar de este acondicionador, Living Conditioner, que es Apres Shampoo saint vale Entonces, este es un acondicionador sin aclarado que se llama Christine Es o Christine Is, dependiendo de la pronunciación, ¿ok? Y las cualidades de acondicionador es que suaviza, es lo que dicen, suaviza, hidrata el cabello, deja el pelo brillante y desenreta, a conciencia, eso es lo que dicen, ¿vale? Eh, en el pelo normal, porque yo siempre compro un producto que ponen todo esto, yo miro que también sea para pelo curly, este también es para pelo curly, ¿de acuerdo? Pero claro, yo tengo que pensar que hay muchos tipos de pelo curly. Hay eh, curly 4C, hay, que es el mío, hay 3, 1, 2, o sea, hay muchos rizos largos, rizo, rizo, a ver, eh, rizo corto, rizo anillo. Hay muchos tipos, ¿vale? De texturas. Entonces, eh, siempre cuando hablo de productos, hablo de productos en mi 4C. Si tienes 4C, hermana si, sorry, no. si tienes 4C, querida... Este es tu canal, el canal de Curly Mangue, ¿de acuerdo? Y si no tienes 4C, quizás haya productos que también quieras probar, ¿vale? En tu cabello, porque al final no deja de ser cabello, ¿ok? Eh, bueno, y esta marca, Christine, la acabo de descubrir, la compré también unos productos que eh, yo compré a principio de año para probarlos Porque yo estaba buscando un acondicionador sin aclarado Y encontré este Christine S. A ver, ¿qué me ha parecido? Me encanta Primero, siempre hablo del olor el olor me gusta. El olor me, me gusta porque es como huele como a camel y así, pero muy ligerito, muy ligerito. O sea que no, no es un olor muy apabullante, ¿de acuerdo? Eh, si me ha hecho efecto en mi 4C, ahora os voy a explicar también, ¿vale? para desenredar, en mi 4C, eh, para desenredar, sí es verdad que me ha desenredado, incluso cuando mi pelo estaba seco, pero he tenido que echar muchísima cantidad y en lugar de hacer como alguien que tiene un rizo, por ejemplo, vamos a ver dos o uno, e incluso tres. Eh, de que simplemente se lo echan el pelo y tal, pues yo no puedo hacer eso. Eh, es importante, sobre todo en los 4C, mojarse el cabello. Es importante tener el pelo mojado para que te funcione bien como desenredante. ¿Ok? Vale, en mi caso yo me tengo que separar el pelo para poder hacerlo. Eh, para poder echarlo y que me no funcionara y así no tendría que echar mucho si resulta que no tienes tiempo para lavarte, para ponértelo después de la cabeza si no te lo vas a poner después de la cabeza sino que además tienes prisa monjate simplemente, espoloreate un, un poquito el pelo con el agua, vale, si es cabello normal, si es 4C espolorea también con el agua pero eh, procura hacerlo el pelo en secciones luego para aplicarte eh, en lo que es el, el acondicionador este que aparte de eso claro si tienes el pelo muy seco, como en mi caso porque tengo hipotiroidismo, que lo que hace es te que seca la piel y te seca el cabello muchísimo, eh, pues yo tengo que poner muchísima cantidad. Mucha, mucha, mucha, mucha. Por eso me queda, ¿veis que me queda por aquí? Y esto que, claro, eh, me hecho 30, entonces no me tengo que poner el acondicionado, pero a ver, funciona, ¿ok? Funciona. Lo que pasa que. La primera que lo utilizas, claro, al estar acostumbrado que utilicen lo que son como más crema o tipo leche, te parece que no es suficiente, ¿sabes? Pero sí, si sí, tienes el pelo mojado, eh, te va a funcionar. Luego, en cuanto al brillo. En cuanto al brillo, el, yo el brillo, por ejemplo, simplemente al echármelo en el cabello no lo he notado, ¿vale? O sea, es decir, yo me lavo la cabeza, me desenreda bien con el acondicionador, no me lo hago porque es aclarado me hago un moño. Yo no me veo el brillo, pero sin embargo... Cuando yo me he echado el acondicionador, o sea, el mismo proceso, lavado, eh, acondicionador, Christine, es tweet, tweet, que me he hecho tweets, ¿no? O trenzas, sí que es verdad que cuando ya, cuando ya me he quitado esas trenzas, ¿no? O me he quitado los tweets, el brillo sí que sale. O sea, que si te vas a poner rulos eh, o, o, o churros, sí que es verdad que te va a salir el brillo, ¿de acuerdo? En lo que es en, la, en 4C, 4C. ¿De acuerdo? Es probable que en este tipo de cabello, eh, que no esté tan apagado o que no sea tan rizado como el mío, el efecto del brillo se vea simplemente con ponérselo. Pero en mi caso, 4C, yo siempre hablo de 4C, eso no me ha sucedido. A ver, eh, pros y contras. Primero los contras. Los contras es que hay que estar en muchísima cantidad, ¿vale? Para que no te efecto de, de que desen desenrede ¿de acuerdo? Luego hay que tener siempre el pelo mojado. O húmedo, es otra cosa, porque si te la pones con el pelo seco, tienes que ponerte muchísima cantidad, ¿vale? Eh, a favor, ¿vale? A favor, que sí que el producto hace lo que dice, es decir, desenreda, ¿vale? Aunque tengas que echar mucho, desenreda. Y sobre todo cuando tienes el pelo mojado, vas a notar que el peine pasa muy bien, ¿ok? Eso es lo que tengo que decir este acondicionador. Eh, si me lo voy a comprar otra vez, pues si encuentro uno mejor... Probablemente no me lo compre, no porque no, me, no funcione, sino porque... Como hay que echar mucha cantidad de mi cabello 4C, porque es muy seco y se queda súper enredado, ¿sabes? Pues es que no me va a salir a cuenta, o sea, me voy a arruinar, ¿sabes? porque es un poco caro el producto. Pero si eres una persona que tiene el pelo, no lo tiene tan seco, tiene un rizo normal... Bueno, esto de normal me refiero a que no está seco, eres una, a lo mejor, 3C, sí... 3 y te echas muy poquito, si eres una persona que te lavas mucho la cabeza, te va a ir fenomenal. Y dicho eso, pues nada, eh, acondicionador, living conditioner, Christine Ace. Espero que os haya gustado el review. Eh, nada más, bueno, es muy líquido, o sea, es, está muy bien, es muy líquido, no se queda muy apel, el pelo apelmazado ni nada de eso. No es como con los condicionadores que son en crema, ¿ok? Y nada, pues eh, ya hay que aplicar después del shampoo o con el, con el pelo mojado simplemente. Pues nada. Ey, esto, es el, esto, es esto, esto es esto, es el review. Bueno, no olvidéis que estoy lo que es en Instagram, en Twitter y estoy también en Facebook, ¿vale? En Instagram me podéis contactar a las 24 horas del día y mandarme mensajes. Tenéis una página que es curlmague.org donde también podéis leer un montón de cosas, más mebook recetas caseras para cuidar el cabello natural que podéis obtener en Facebook y en, y en Google Play, ¿de acuerdo? O sea, eh, os va a ir fenomenal porque os va a decir truquitos que podéis hacer con los productos de la cesta de la compra. Y dicho esto, nos vamos a despedir. No olvidéis suscribiros, suscribiros, Dale lo que es a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que yo vaya haciendo, dedos arriba, ¿de acuerdo? Y sobre todo, eh, dejarme mensajes. Y me gustaría que me dejéis mensajes sobre las cosas de las que queréis que hablemos. Otra anotación, vamos a recuperar el té con Curly mangue, ¿de acuerdo? Eh, que va a estar muy bien eh, para que podamos hablar de cosas que están pasando en la pandemia. Así que, un besito y nos vemos pronto, ¿ok? Y en el próximo vídeo os voy a hablar de este background que tengo yo aquí. Un besito. Así que, nada. chao. Adiós.